Hola mis amigos, espero que les estén pasando muy pero muy bien, yo soy Emanuel González y el día de hoy tengo de nuevo como invitado especial a eh, mi amigo asesor financiero eh, Juan David Muñetón, quien ya estuvo anteriormente con nosotros aclarando algunas dudas sobre Omega Pro, eh, entonces Juan si quieres decir algunas palabras antes de que empecemos eh, con el tema que es bastante importante, los temas que vamos a empezar hoy. Claro que sí. Bueno, Emanuel, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Vamos a tocar algunos temas el día de hoy. Quiero eh, aclarar por qué sí tienen que estar regulados y desmentir el argumento que utilizan para decir que no es necesario que estén regulados. Segundo, eh, me gustaría que habláramos de las generalidades del tipo de personas que ejercen este tipo de negocios, ¿sí? como su perfil, eh, de dónde vienen, cómo su trayectoria, como para conocer, identificar un poco como este tipo de personas. Y me gustaría también eh, hablarles acerca de realmente lo que es el interés compuesto y el interés simple, como para que se den cuenta que ese argumento pues realmente es un argumento muy flojo, por el cual se dejan engañar, porque la falta de conocimiento es lo que hace que las personas pues eh, eh, crean que esa es la fórmula mágica para las rentabilidades exorbitantes. Y por último, hablar un poquito pues de el tipo de eh, delitos en los cuales se incurren, generalmente son cuatro, hablar un poquito de esos cuatro delitos en los cuales se incurre cuando hacen este tipo de negocios. Entonces yo creo que pues, sin más, arranquemos... Perfecto. Mostrándoles acá. Mira, okay. de, de, de este encabezado que, que nos acabas de mencionar, me interesa mucho eh, el primero que nombraste sobre cuál es, o más bien, por qué el argumento que ellos utilizan de que no necesitan estar regulados, porque es falso. Ese me interesó bastante. Entonces, si gustas, nos puedes explicar, Juan, cómo es que funciona realmente este tipo de de artimañas que ellos utilizan cuando en realidad eh, tal vez sí necesite estar regulado, entonces si nos explicas eso Juan, con, eh, empezamos con ese tema listo, claro que sí bueno resulta que la superintendencia financiera establece como la normatividad por medio de la cual nosotros podemos ejercer las labores financieras, cierto cuando nosotros ejercemos un labor en el que hacemos captación del dinero para eh, administrarla ¿sí? y ejecutar con este dinero algún tema de inversión, transacciones, etcétera que generen dividendos, pues estamos generando un fondo de inversión colectiva Eso es lo, ese sería como el que vendría a asemejarse lo que hace Omega Pro ¿por qué? porque lo que ellos manejan es un tema de captación en masa a través pues supuestamente de un esquema de marketing multinivel ¿Sí? o de mercadeo en red, pero realmente cuando ya captamos recursos de varias personas y los vamos a administrar, pues se entiende por un fondo. Aquí la norma que nos dice, vamos a buscar lo que es el, la definición de un fondo de inversión. Claro, al, al, que sí. administrar en este caso no sería como que ellos invierten, más bien eh, la realidad sería de que ellos reparten el dinero con la gente que viene entrando claro entonces ahí es donde entramos a mirar que cuando yo creo un fondo de inversión tengo que tener ciertas características demostrables de la administración que estoy haciendo y las transacciones para poder demostrar que ese dinero sí está generando los, los retornos o las rentabilidades con las cuales le voy a pagar pues precisamente a, a los clientes o a los afiliados ¿sí? claro entonces dice así la definición y les vamos a compartir pues para que ustedes también la puedan ver. Definición de un fondo de inversión colectiva. Se entiende por fondo de inversión colectiva todo mecanismo o vehículo de captación, ahí cumple, uh -huh. o administración de sumas de dinero u otros activos, también lo cumple, integrando integrado perdón, con el, el aporte de número plural de personas, lo estamos viendo que es así, determinables una vez el fondo entre en operación. Recursos que serán gestionados de manera colectiva para obtener resultados económicos también colectivos. También aplica. Parece que está describiendo Megapro. <risas> exacto, exacto. Los fondos de inversión colectiva, los FIC, solo pueden ser administrados por sociedades, escuchen, comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias o sociedades administradoras de inversión. En este caso... Ellos se supone que serían una sociedad administradora de inversión. Y por regla general requieren autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia. Muy clarito lo dice acá. Claro. ¿Listo? Entonces, la definición, leanla, la vamos a dejar en este video, a ver si no se les asemeja a lo que hace Omega Pro supuestamente. Decimos supuestamente por qué. Porque ellos tienen que demostrar que Realmente están haciendo el tipo de inversión, y aquí vamos a seguir compartiendo como las generalidades que necesita un fondo de inversión para poder operar, o sea, como es lo que les piden. Vamos a buscarlo. Si, sí, de hecho, si, si ellos tuvieran eh, la aprobación de la superfinanciera. La superfinanciera no estaría multando a, a todos estos networkers que están multando en estos últimos días. O sea, si, si ellos cumplieran con todos los requerimientos que, que les pide, no estarían, no los estarían multando. Exacto, tal cual. ¿Listo? Entonces, bueno, dice, es que son muchas cosas por las que, de verdad, hay que, habrían que hablar. Pero entonces, vamos acá. Bueno, algunas obligaciones, a ver cómo lo, la valoración del fondo, bueno, coloquémoslo desde acá. Uh -huh. Deben tener una junta directiva, ¿sí? Empecemos por ahí. Entonces mira, aquí decimos, aquí lo que estamos estudiando es órganos del fondo de la inversión colectiva. Vamos a mirar la junta directiva, el gerente del fondo, comité de inversiones, revisor fiscal, asamblea de inversionistas, lo cual no, obviamente ellos no tienen. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice la junta directiva que hace definir las políticas y procedimientos aplicables al desarrollo de la actividad de la administración de los fondos de inversión conectiva, definir si la gestión del portafolio se realizará de manera directa o será delegada. aquí hago una claridad, y es que ellos hablan que ellos tienen unos brokers, ¿sí? Correcto. Entonces aquí es cuando habla de si la real, si la si se realizará de manera directa o será delegada. Al principio ellos iniciaron diciendo que ellos eran el broker. Ajá. Muchos decían, es que Omega Pro es el broker. Que tenían una broker inteligencia es, artificial. Exacto, el broker es el canal por el medio del cual yo puedo hacer la transacción, la tranza de compra y venta. Compra y venta es el trading. Okay. Los servicios de custodia, prevenir que la administración de los fondos no se presente, lavado de activos, oiga... Esto es, esto es importante, como una entidad como Megapro que no se ha regulado, que no se ha sujetado, ¿cierto?, a la regulación, ¿cómo va a ser para prevenir el lavado de activos? Ellos no prevén lavado de activos, ellos no tienen un sistema de SARLAB para poder hacer esta prevención del lavado de activos. Garantizar la calidad de información divulgada al público velar por los derechos políticos inherentes a los valores administrados colectivamente, velar por la administración de los conflictos de interés ¿qué más tiene que hacer la junta directiva? definir los criterios o estándares aplicables a la selección de entidades encargadas de la gestión unos brokers que ellos mencionan que es pura carreta <risa> eh, busquemos más, es que por acá hay más tienen que tener un gerente de, de, de fondo de inversión colectiva supongamos que es Perdóname, Manuel. En, en palabras más simplificadas, tiene que haber no solo una, una junta directiva, sino que también una planilla gente que tenga un o sea que esté en planilla y que esté recibiendo un salario no solamente de la junta directiva sino gente de soporte técnico gente administrativa sí. o sea tiene que haber como una empresa bien constituida empresa? que tiene de todos estos oficios desde el guarda de seguridad hasta la señora que limpia la empresa tiene que tener una planilla cosa que eso no existe exacto tal cual es así eh, hay un comité de inversiones y en esta parte leámoslo que va a ser bien interesante el gestor externo o el gestor extranjero o la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva en caso que no haya gestor externo o extranjero deberán construir un comité de inversiones funciones del comité de inversiones ser responsable del análisis de las inversiones y de los emisores así como de la definición de los cupos de inversión y definir las políticas para adquisición y liquidación de inversiones, teniendo en cuenta la política de riesgos de la entidad administradora y del Fondo de Inversiones Colectiva. O sea, acá básicamente nos está diciendo que ellos son los responsables, ¿cierto?, de mirar dónde hacen la inversión, ¿sí? Correcto. ...pero pues sabemos que no se invierte el dinero... ...¿sí? ...y la gente tiene derecho a saber dónde se invierte su dinero... ...y ya les muestro en dónde está eso... ...¿listo? De hecho, en un fondo de inversión real... ...cuando usted solicita información... ...de, de, de dónde está su dinero, en qué invirtieron... ...a usted le desglosan eh, movimiento, movimiento... ...día tras es día en qué se, se hizo... ...cuando usted hace ese tipo de preguntas en Omega Pro... Lo que le dicen es que usted es de la competencia, que usted lo que quiere hacer es competencia de leal, que usted no tiene que preguntar Exacto. eso, que vea los resultados, o sea, eso no, no es razonable en una empresa de este tipo. Exacto. Entonces, no tiene ninguna lógica precisamente que nos digan, es que nadie muestra el secreto, es que nadie muestra la fórmula mágica. He visto, por ejemplo, en grupos de Facebook donde preguntan, ¿Quiénes son los brokers? Y responden, obviamente, personas de Omega Pro, eh, no vamos a decir quién, cuáles son los brokers o no vamos a, a mencionar en qué hicieron las operaciones porque nadie muestra el secreto. ¿sí? <risas> y entonces argumentan que así como los bancos no lo muestran, es una mentira. El banco siempre que tiene que tener una ficha técnica del fondo de inversión, sí para que usted sepa en qué se está invirtiendo su dinero, Sí, y de si, esa manera. Si usted va al banco, Dime. ellos no, no, y usted pide la información, ellos se la desglosan, te dan todo lo, el informe del mes o de los últimos seis meses y te dan Exacto. la información de qué se hizo su tu dinero. Tal cual, tal cual, así es. Miremos por acá, que quiero mirar otra cosa. A ver. Derechos de los inversionistas. Señores, por si es que ustedes creen que no tienen derechos a saber eso. Participar en los resultados económicos generados del giro ordinario de las operaciones del Fondo de Inversión Colectiva. Examinar los documentos relacionados con el Fondo de Inversión Colectiva. El reglamento, para un fondo se crea un reglamento. Debe incluir la oportunidad para ejercer dicho examen, el cual tendrá lugar cuanto, cuando menos dentro de los 15 días hábiles siguientes a la terminación de cada semestre calendario negociar sus participaciones en el Fondo de Inversión Colectiva, solicitar la redención total o parcial de sus participaciones del Fondo de Inversión Colectiva de conformidad con lo establecido en el reglamento, reglamento que no existe, ejercer derechos políticos derivados de su participación a través de la Asamblea de Inversionistas, ¿hay Asamblea de Inversionistas? No creo. Juan, una consulta, ahora que, se, que me acabo de, de acordar de esto. Un argumento de, que tienen los, los networkers, todas las personas que meten eh, inversores Omega Pro, es que, eh, que el, el, el, debería existir un contrato físico, tangible, que usted pueda leer con todas las prohibiciones, con todo lo que usted tiene que ofrecerle a la empresa y lo que la empresa le tiene que ofrecer a usted, el cual usted debe firmar para adquirir una licencia. Eso no existe en Omega Pro, pero el argumento que utilizan es que los términos y condiciones de uso, cuando usted le da a aceptar, eso es el contrato. ¿Eso es válido o no? No es válido. Absolutamente no es válido. Tiene que ser con su firma. Uno firma un reglamento o un prospecto del fondo de inversión donde va a invertir, uno lo firma, es la aceptación del reglamento, ¿sí? Perfecto. Del fondo, cada fondo tiene un reglamento, porque no es lo mismo un fondo, por ejemplo, conservador a uno moderado. Correcto. Entonces en ese le explicarán, vamos a hacer inversiones en este tipo de eh, activos, y la permanencia será x y cantidad de tiempo, de tal manera que pues la persona conscientemente firma y sabe que se está exponiendo a un riesgo de mercado vale correcto listo entonces aquí vamos a mirar por acá hay una cosa que me gusta mucho que es como algunas características que tienen que traer dentro de su dentro de su ficha técnica o reglamento Mientras tú lo, lo buscas, Juan, hay, hay un tema que, eh, que me gustaría tocar. Que eh, también es algo que dicen mucho los networkers. Que es que Omega Pro no necesita una oficina física. Que al igual que sucede con Uber, con Didi, eh, con YouTube, que no tienen oficinas eh, físicas. Aquí yo les estoy mostrando a ustedes que si ustedes ponen, por ejemplo, en, en Google, ponen Uber oficinas sí. centrales, le pones a Google Maps y te tira exactamente a dónde es que está la, uh, la oficina central de cada esta empresa, aunque ellos trabajen vía internet. Vean que aquí ustedes están viendo la imagen de la oficina central de Uber. Si yo cambio a YouTube también podemos ver las oficinas centrales de YouTube. Entonces, este argumento de que por ser en Internet y utilizar los ejemplos de YouTube, de Uber, de D.I., de que no tienen oficinas centrales y que utilizan una, una dirección virtual, eso no es válido, eso no es cierto. Tal cual. Tal cual. Igual yo directamente y de frente le hago una una invitación al señor Juan Carlos Reynoso, si Colombia, que es el lugar donde más captación de dinero tienen ustedes, ¿por qué no monta una oficina en Colombia? ¿Cuál es el miedo? Correcto. Si es legal, supuestamente es legal. Eh, en sus audios, en sus charlas que usted da semanales, básicamente habla de eh, que tiene oficina en otro lugar, que amplió la oficina, que la oficina en Dubai que... La, ¿Por no es capaz de montar una oficina en Colombia, señor? Le da miedo. No, y a nivel de marketing les funcionaría excelentísimo. Imagínate que al tener más del 60% de los inversores en Colombia y tener una oficina física en territorio colombiano, eso le daría una credibilidad del 1000%. Pero no es. Pero no, no, es no lo capaz pueden hacer. Y... Y aprovecho este video para decírselo de frente. No, usted, señor Juan Carlos Reynoso, no es capaz de montar una oficina física en Colombia porque sabe que se le van a intervenir. Por eso no es capaz. Y mire, aquí vamos a hablar de las obligaciones de la fuerza de ventas. Señores, obligaciones de la fuerza de ventas. O sea, usted entra a Omega Pro, lo invitan a ser promotor y no está cumpliendo con las obligaciones, por eso está incurriendo en delito Prácticas inadecuadas, prácticas prohibidas por la superfinanciera. Dice así, la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva o el distribuidor especializado, según corresponda, deberá asegurarse de que los sujetos promotores cumplan con las siguientes obligaciones. Aprovecho para decir acá, este video va enfocado a las personas, sobre todo que no han invertido para que se abstengan de arriesgar su dinero y ser estafados. Y a las personas que ya están dentro del negocio, que seguramente son muy poquitos los que les va a importar esta información y van a hacer caso, es tengan cuidado, no sigan promoviendo esto, que van a terminar haciendo unas prácticas que los pueden llevar a unos delitos y terminar pagando multas, como la señora Anjamaya, como los otros señores mencionados, o incluso terminar en la cárcel, como pasó con varios de los líderes ...que trabajaban con Generación Zoe, con el señor Cositorto, varios de los líderes terminaron y están en prisión también con él ahorita. Entonces, gente, y vean que no lo digo yo porque un argumento muy típico que me dicen a mí, que le dicen a toda la gente que quiere destapar Omega Pro... ...es, usted no sabe, usted debería invertir en, en Omega Pro para que usted vea cómo es que funciona... Señoras y señores, aquí está hablando un asesor financiero certificado de Colombia. ¿Quién más puede saber sobre cómo funciona este tipo de, de estafas Ponzi que un asesor financiero que estudia el tema? Entonces, vea que no lo digo yo, lo dice alguien con conocimiento real. Si ustedes querían escucharlo de la boca de alguien que sabe, pues ya lo están haciendo. No de Juan Carlos Reynoso, supuesto gerente de un banco que en realidad no es cierto, pero... Pero ya lo están escuchando alguien que, que realmente conoce el tema. Perdón Así por el es, paréntesis, ya. Juan, puedes proseguir. Bueno, estamos hablando de las obligaciones de las fuerzas de ventas. Dice, no hacer afirmaciones que puedan conducir o a, a apreciar, a, perdón, a apreciaciones falsas, engañosas, inexactas sobre el fondo de inversión, su objeto de inversión, en riesgo asociado, gastos o cualquier otro aspecto. Verificar que el inversionista conozca, entienda y acepte el reglamento y el prospecto del fondo, el cual sabemos que no existe. Remitir las órdenes de constitución de participaciones a la sociedad administradora de forma diligente y oportuna. ¿Listo? Programa publicitario. Acá hago una claridad. El encargado de autorizar los programas de publicidad o la publicidad que eh, reparte una administradora, sociedad comisionista, o fondo de inversión colectiva, quien lo autoriza esa publicidad es la superfinanciera. ¿Qué van a mirar ellos en la publicidad? Que no estén, dien, que no estén vendiendo o dando información que sea engañosa. ¿Listo? Por eso es que prohíben eh, hacer publicidad utilizando los logos de Omega Pro para no, no embarrarlos sí. a ellos con esto. Listo, mira, acá dice, toda la información promocional relacionada con el fondo de inversión deberá ser veraz, verificable, actualizada, exacta, entendible, completa, respetuosa de la preservación de la buena fe y la libre competencia. ¿Listo? Correcto. Prohibiciones. Miren las prohibiciones generales del programa publicitario. Las sociedades administradoras de fondo de inversión colectiva y distribuidores especializados en la información promocional del fondo de inversión colectiva o familia de fondos de inversión colectiva deberá abstenerse de asegurar rendimientos. ¿Será que está fallando ahí? Cuando, no, ofrecen... Sí. <risa> ¿Cuando ofrecen un 200 o 300%. Hacer pronósticos sobre el comportamiento del futuro del fondo de inversión, unos pronósticos que don Juan Carlos hace ahí en sus, en sus videos. Deducir como definitiva situaciones que en realidad correspondan a fenómenos coyunturales, transitorios o variables. Promocionar la imagen del fondo de inversión colectiva con condiciones o características que no sean propias o predicables en los fondos de inversión colectiva de su clase, entre tantas que hay acá. Entonces, gente, entiendo que muchos han caído porque desconocen, desconocen y precisamente esta información que estamos dando es para que se dateen, para que conozcan, ¿listo? Entonces, miren lo que ustedes tienen derecho, gente, y no lo usan porque no saben que tienen derecho a eso. Revelación de la información dice las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva deberán mantener informados a los inversionistas sobre todos los aspectos inherentes al fondo de inversión colectiva por lo menos a través de los siguientes mecanismos reglamento no existe prospecto no existe ficha técnica donde se hace la inversión no existe Extra, extracto quisiera ver que alguien de omega me muestre cómo le llega el extracto informe de rendición de cuentas no existe El reglamento, aquí podemos ver la información que debe tener el reglamento, el prospecto, ¿sí? Leamos el prospecto rápidamente. El prospecto deberá darse a conocer previamente, previa, antes de, a la vinculación del inversionista, dejando constancia del recibo de la copia del mismo y la aceptación y entendimiento de la información allí consignada. Para la entrega de una copia del prospecto de inversión, la sociedad administradora podrá entregar copia por medio electrónico siempre que se haya definido en el reglamento. Reglamento que no hay. Y esta parte de la ficha técnica es bien, bien interesante. La ficha técnica es un documento informativo estandarizado para los fondos de inversión que contendrá la información básica de cada fondo. Solo se permiten variaciones relacionadas con la adición de color y el logotipo de caso sea administradora. La ficha técnica deberá actualizarse, miren, actualizarse y publicarse mensualmente dentro de los cinco días hábiles siguientes del último día calendario del mes. La fecha de corte de la información será el último día calendario del mes que se, inform que se está informando, es decir, operaciones que hicieron del primero de agosto, ¿cierto? Hasta el último día hábil de agosto que agosto tiene 30 31 31 de agosto los primeros cinco días de septiembre omega pro en su página si fuera legal tendría que mostrarles en su ficha técnica como el resultado también de ese último mes y como mínimo deberá mire como mínimo en la página web debería estar las fichas técnicas de los últimos seis meses ¿sí? El extracto, extracto que no llega, ¿eso para qué? Información menos. Y por acá les voy a compartir unas cositas que son como seis cosas. Es que en realidad vamos a ver, para que Omega Pro, si quiere lo que tú decías, eh, que si actualmente Omega Pro quisiera... Cumplir con todos los requerimientos como se fundó sin tener todas estas, estas aprobaciones, todas estas documentaciones legales y ya han transcurrido tanto tiempo, el hacerlo legal es prácticamente imposible. No van a poder ya hacerlo. No. Ya recuerden lo que les dije en el video anterior, lo que es inicia ilegal jamás o muy difícilmente se puede legalizar. ¿Listo? Entonces miren, acá esto, esto, esto, estos seis, estas seis grafiquitas es lo mínimo que debería tener el fondo de inversión. ¿De qué se compone? Composición del portafolio por calificación. La calificación se califica triple A, doble A. es como el riesgo de acuerdo a lo que invierte. Y hay algunas inversiones que no tienen calificación, y aquí dice que hay un porcentaje, depende en lo que invierta, no requiere calificación. ¿Listo? Composición del portafolio por tipo de renta, si por ejemplo aquí está eh, el VR, el IPC, acciones, tasa fija, cuentas de ahorros. sí Composición del portafolio por sector económico, financiero, entidades públicas y real. Composición del portafolio por país emisor. Composición del portafolio por moneda, ¿sí? Composición del activo. Entonces, este tipo de cosas también debería traerlas el fondo. Venga, es que me dicen que, que ellos hacen es, transacciones en, en, en Forex. Listo, pero ¿cuál es la moneda principal en la que se convierte su, su dinero cuando invierte en Omega dólares? Entonces, mire, aquí le debería decir el 80% o el 90% de su inversión es dólar. Eso debería aparecer. ¿Listo? Y basado en dólar es que hacen la transacción versus la otra divisa. Entonces ellos hacen dólar americano versus dólar canadiense, dólar americano versus peso colombiano, dólar americano versus real, dólar americano versus libra. No, o sea, ¿sí? Debería decirle todo lo que usted invierte es dólar versus, y por eso podría decir uno, listo, si hacen transacciones de divisas. Y es, es que también la responsabilidad de un inversionista real es no solo eh, tener esta información, sino compararla con otros fondos de inversión para usted buscar, obviamente, donde mejor sombra le, le, le caiga. Entonces, Exacto. ¿qué es lo que, lo que un inversionista, entre muchísimas comillas, de Omega Pro eh, no hace? Simplemente por el hecho de recibir sus ganancias dice ah, ok es una empresa legítima es una empresa que me está dando ganancias no me importa de dónde viene el dinero que aquí está el punto de, de, de, de la cuestión de, de por qué es un Ponzi el hecho de que no te den esta información exacta precisa movimiento movimiento de dónde sacaron tu dinero es porque lo sacaron de personas que invirtieron anterior a ti. Exacto, tal cual. Bueno, y adicional a esto les menciono unas cosas que no vimos ahí. Cuando tú inviertes en un tema de eh, por decirlo así, un, un fondo de inversiones, algo que te genere rentabilidad y que tú no seas la persona que está haciendo la operación, sino que lo estás delegando, como el caso de Omega Pros, es que tú entregas el dinero y les estás delegando a ellos las operaciones. Cuando te entregan los rendimientos y si es una entidad legal, te dicen a estos rendimientos hay que hacerle una retención en la fuente por rendimientos que establece la DIAN, que es del 7%, ¿cierto? Entonces, para que cuando tú presentes tu declaración de renta, o si no eres declarante de renta, para que, digamos, no tengas un crecimiento injustificado del patrimonio, puedas decir: no, no, no, es que yo hice una inversión, me generó tanto. Si es una entidad legal, mire, aquí está el soporte y cuando ellos me dieron mis rendimientos me retuvieron el 7% y se los dieron a ustedes, señores Dian, pues como, eh, como lo indica la ley, como lo indica la norma tributaria. Entonces, si ustedes no les hacen retención en la fuente sobre rendimientos, eso es obvio no es legal y cuando yo estaba en las charlas, me, yo me he metido, me he colado como en dos o tres invitaciones y les he preguntado, hey, si yo puedo invertir 50 mil dólares, que es como el tope máximo, y ahorita en Colombia eso son más de 200 millones de pesos colombianos, y me dan el 200% de rentabilidad, y sumado a mi 100% de inversión el 300, pero bueno, es el 200, es decir, me van a dar 100 mil dólares, que en este momento son un poquito más de 400 millones de pesos colombianos. como yo los demuestro ante la DIAN? Y la respuesta de los chicos inexpertos y del líder inexperto que, que me invita a la charla es, Juan, nosotros tenemos varios abogados en el grupo y varios contadores que te ayudan a legalizar la plata. Ya es problema, tu, eh, es problema tuyo si quieres o no quieres pagar eh, retenciones y pagar impuestos a esa plata, pero aquí te enseñamos cómo legalizar. Señores, ¿ah, evasión de impuestos lavado de activos entonces ahora eh, Juan, es... un, un ejemplo que te quería dar, eh, yo sé que no estás tan asiduo a Home HomeCNL, pero es algo que yo, yo he empezado a tocar y de hecho hice un primer video eh, sí. hablando sobre esta empresa y hace pocos días ya dejó de pagar y eh, creo que fue antiero anteayer que salió el representante la persona fundadora esta de, de este Ponzi eh, diciendo que es que los pagos se han atrasado porque tienen que presentar su declaración de impuestos ante la IRS que es la, el ente que cobra los impuestos en Estados Unidos. Ahora bien, vamos, vamos a ver una cosa. En Estados Unidos la IRS cuando recibe eh, impuestos no está simplemente para recibir impuestos y ya sino también para consultar el papeleo la documentación de la empresa que le está pagando los, los impuestos y si detecta alguna anomalía eh, reportarlo ante el ente judicial que puede eh, investigar más este caso entonces al igual que con home cnl ustedes creen que si que si omega pro llega a a pagar impuestos, no van a ser eh, no van a ser revisados, no van a ser auditados, no van a, a, a pedirles documentación eh, fidedigna. Entonces, el hecho de que ellos tengan que pagar impuestos no es simplemente el hecho de que tengan que pagar impuestos, sino de que tienen que cumplir con muchos requerimientos oficiales que les están pidiendo para declarar los impuestos que les corresponden. Tal cual, es así, es que es así, mira, yo no puedo llegar a, a decirle a la DIAN, este año voy a declarar mi impuesto porque mi patrimonio creció eh, a mil millones de pesos y ya. No, no, no, ellos me van a decir, y los documentos soportes, de hecho, de hecho te cuento, este año yo tengo que presentar la declaración de renta de todo lo que fue el año tributario 2021, ¿sí? Que eso comprende el primero de enero al 31 de diciembre del 2021. Entonces me toca descargar certificado de los créditos que saqué, ¿cierto? Correcto. Por ejemplo, yo voy a, a declarar, el año pasado eh, ya tuve pues la entrega de, de un inmueble, pero ese inmueble, una parte eh, la pagué con la cuota inicial y la otra está a crédito. Entonces dentro de la declaración de renta llegó venga, si yo tengo este inmueble, pero este inmueble no es 100% mío todavía porque tengo un crédito, entonces adjunto el certificado que me da el banco, que me prestó la plata, para decir, oiga, sí, mira, aquí está el certificado de que él debe a, a 2021, bueno, a 31 de diciembre de 2021, estaba debiendo todavía eh, eh, un crédito hipotecario, ¿cierto? Entonces uno, lo que tú dices es tal cual, uno no llega ya a decir, oiga, quiero pagar impuesto porque tengo mucha plata, o porque me creció el patrimonio, no, no, venga, pues que si yo tengo un carro, listo, usted tiene un carro, pero usted dónde lo compró, lo sacó con crédito, lo compró en efectivo, venga, y cuánto, cuánta plata es la que usted tiene en efectivo, ¿cierto? ¿De dónde la ha conseguido? Correcto. De Se hecho, no, no ese... sé si en Colombia funciona igual, pero aquí en Costa Rica, cuando usted va a hacer una compra mayor a, a cierto monto, digamos más de un millón de colones... Eh, en cualquier establecimiento, en cualquier almacén de, de tecnología, lo que sea, o, o una venta de carros, lo que sea, después de cierto monto, automáticamente se genera una, una alerta a, la, a su jefe para que ellos eh, te pidan la documentación. Ok, usted está comprando esto, pero a, a mí me parece que usted no tiene trabajo. Usted está comprando esto, pero eh, necesito que usted nos diga de dónde sacó ese dinero. De hecho, te cuento, Juan, en, en plataformas anteriores que ya cayeron, como lo es eh, Pietra Verdi, sucedió el caso eh, de que muchas personas sin haber tenido, sin haber trabajado nunca en su vida, sin tener un oficio este certificado que estén asegurado que estén pagando todos sus órdenes patronales eh, estuvieron mucho tiempo sin trabajar y entraron a Verdi donde estaban generando más de mil dólares entonces aquí en costa rica lo que hicieron fue que las entidades bancarias dígase banco nacional popular banco de costa rica eh, Detectaron que habían personas que no estaban trabajando y que estaban recibiendo salarios eh, altísimos y automáticamente lo que hicieron fue, no señor, le cortamos su cuenta de ahorros con nosotros, su cuenta crediticia y muchas personas antes de que cayera Pietra Verde se quedaron sin su dinero porque el banco detectó anomalías, entonces igual Exacto. puede suceder o sucede me imagino en Colombia que al haber eh, una incongruencia de persona que no reporta empleo, que no reporta salario, tenga ingresos superiores a una persona asalariada. Eso es un foco rojo para muchas entidades de, de, me imagino que de Colombia. También, tal cual como tú lo dices. Yo voy a poner un ejemplo. A mí hace poco una pareja que, que tiene muy buenos eh, ingresos, invirtieron algo más de mil millones de pesos, en, más de mil entre los dos. Uh -huh. Mil millones de pesos. ¿Cuánto es eso claro, en dólares, es más o menos? En dólares unos 250 mil dólares. Uf. Un, un dinero bien grande. Entonces, cuando a mí me llega esa inversión, ellos automáticamente el sistema los bloquea porque dicen, hey, vengas, mucho dinero, por favor, adjunte los soportes, de por qué ingresa este dinero, entonces qué me toca a ellos pedirles, por favor demuéstrenme de dónde de dónde son los recursos, ¿sí? entonces me adjuntaron la declaración de renta y todo el tema, con eso yo ya puedo decir, no venga, es que mire, ellos tienen un patrimonio así y así, y que lo reportaron en su declaración de renta más reciente, uh -huh. entonces sí es eh, razonable con lo que le declaran a la DIAN de que tienen ese capital o ese patrimonio entonces ya ok si sí justifica porque también lo están declarando en su declaración de renta eh, eh, todo ese dinero todo ese capital igual cuando una entidad es legal por ejemplo aquí entraron mil millones de pesos eh, Juan David Muñetón metió mil millones de pesos yo los dejé todo el 2022 cuando vaya a presentar la declaración el año siguiente pues ellos emiten un certificado y dicen señores Diana aquí él trajo tanto dinero ¿cierto? Y en rendimientos de género tanto. Para transparencia o para tranquilidad de una entidad legal, uno se da cuenta que ellos se lo reportan a la DIAN. Mucha gente me pregunta a veces, venga, el dinero que yo invierta me va a salir reportado en la DIAN o de pronto me toque declarar. Yo digo, claro, si es un patrimonio, un capital importante, le van a reportar a la DIAN que usted está invirtiendo aquí un capital a nombre suyo. Claro. Entonces con eso se abstiene, por eso el SARLAP es un sistema para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Lavado de activos es que yo por ejemplo le puedo decir, Emanuel, venga, présteme su nombre, yo voy a abrir un, un fondo de inversión, un CDT o lo que sea, a nombre suyo, présteme su nombre y le voy a meter mil millones y de las ganancias le voy a dar la mitad o las ganancias son para usted, présteme". tranquilo. Pero usted va a decir, ¿pero de dónde proviene ese dinero? Porque usted va a invertir mil millones a mi nombre. Entonces, para prevenir que la gente no esté prestando su nombre, perdóname que hay un ruido pasando, editamos uh -huh. ahorita. Las operaciones con criptoactivos es una realidad en la economía digital. Por esta razón, y dentro de las nuevas estrategias de fiscalización, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha empezado a realizar controles a aquellos residentes colombianos que han realizado este tipo de operaciones. Hemos detectado inconsistencias en las declaraciones de renta de algunos contribuyentes en las cuales se han omitido los ingresos que por esas operaciones debieron estar declarados en el año grabable respectivo. Ha sido supremamente importante para este resultado el intercambio de información con el gobierno de Finlandia, con el cual tuvimos acceso directo a la información de estas operaciones de monedas virtuales con el objeto de determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en territorio nacional. Seguiremos adelante con esta, con nuevas formas de fiscalización, entendiendo el nuevo contexto económico mundial. Volvemos, para evitar que la gente preste su nombre para lavar o dar apariencia de un dinero lícito a un dinero que puede provenir de narcotráfico, de terrorismo, etcétera, ¿sí?, de extorsiones, entonces le dicen, venga, no preste su nombre porque todo se lo vamos a reportar a la DIAN y si usted no demuestra de dónde es el origen de ese dinero, se mete en un delito bien grave, que da bastante cárcel, el lavado de activos. Por eso hay gente que está eh, en la cárcel de haber prestado su nombre a narcotraficantes, a bandas criminales, etcétera, para tratar de darle apariencia eh, de dinero lícito. Sí, de he hecho aquí, aquí existe también los famosos prestanombres que son personas de escasos recursos, oportunidades casi que nulas a la hora de, de, de buscar un empleo y eh, narcotraficantes, gente este, criminal, los busca porque saben que son gente necesitadas y eh, lo que hacen es, ok, deme su cédula de identidad, deme su información personal y yo con esto lo que voy a hacer es depositarle dinero y hacer como que usted tiene un negocio. Aquí se ha dado caso, inclusive, de gente que eh, les ponen un negocio, digamos una panadería, y gente que usted decía, gente que vivía en cuatro latas, de un día para otro tienen una panadería, usted dice, ok, qué bien, pero muchas veces el caso sucede exactamente esto que estamos hablando. El trasfondo. Yo creo que ahora pasemos a algo, ya claro. la información que dimos, y si la verdad... Eh, eh, ustedes no consideran de acuerdo a la información que dimos que eso venga siendo el, el, el ejemplo, lo más cercano a una administradora de fondo de inversión entonces qué es listo. entonces ahí se los dejamos eso como dicen por ahí es cuestión de cada quien donde quiere arriesgar su dinero pero quiero hablar un poquito Manuel si me permites ahora de las generalidades del tipo de personas tanto que fundan el negocio como los principales líderes claro, ¿sí? claro, me interesa bastante Listo, perfil de estas personas, a mí me gustaría poder compararlos, por ejemplo, con, con los más cercanos ahorita de los casos que, que hemos visto, un Leonardo Cositorto, como lo puede ser también este señor Juan Carlos Reynoso, en su momento aquí en Colombia tuvimos una pirámide muy grande que era DMG, que el fundador David Murcia Guzmán, que pagó como 11 años de cárcel en Estados Unidos, hace como 2 o 3 años volvió a Colombia, y aquí tiene que pagar otra condena. Este tipo de personas tienen eh, como unas características especiales, entonces siempre se nos van por el lado de los sueños, del de el, el mercado tradicional, el trabajo tradicional, el negocio tradicional, entonces siempre se nos van a meter por ese lado, de que lo que estamos haciendo como actividad tradicional no sirve, ¿Sí? no es funcional, que les hemos regalado nuestras horas de trabajo a los grandes ricos, a no sé quién, eh, no valoramos nuestro tiempo, entonces este tipo de personas se van a ir por ese lado, siempre y ya lo habíamos dicho en el video anterior y se les había hablado la recomendación, se nos van a meter por venga y sus sueños y sus metas y sus proyectos y su familia y va a dejar que su familia sea pobre toda la vida y no sé qué, usted tiene que hacer esto, esta es la oportunidad, no escucha a los demás, no, no escucha información de los que no tienen resultados, escucha informaciones de los que tienen resultados. Sí, una, una cosa es demostrar con números reales y números reales no estoy hablando de los, los supuestos resultados, las supuestas ganancias, sino números reales lo que estábamos hablando. ¿Por qué es que dan este porcentaje? ¿De dónde sale este dinero? ¿Qué movimientos hizo Omega Pro? Esos son números reales y esto es, es, es cosas que la gente no pregunta. Entonces, como no tienen esas pruebas tangibles, lo que hacen es que simplemente te van por el lado emocional, que es todas estas habladurías eh, principalmente del señor Juan Carlos Reynoso, ¿verdad? Exacto, tal cual. Entonces, mira, charlas con cosas así y que evaden cosas fundamentales e importantes del negocio. Entonces, las charlas del señor Juan Carlos Reynoso son... Eh, tus sueños, tus metas, el mundo tradicional, habrán unos cuantos bobitos afuera diciendo que no te metas, que no saben, que no escuches información de los que no saben y, y, y escucha aquí a tus líderes que sí saben y sigue las metas, así como habla de bobada, eso es bobada, o sea, eh, es la primera vez que veo un, un líder supuestamente de, de un tema de inversiones saliendo a dar motivaciones y, y, y en sus llamadas, uniendo a, a, a sus nuevos diamantes, a sus ejemplos de vida para que motiven a los demás. Y uno va y escucha, y no tengo nada en contra de las personas, pero ¿quién son este tipo de personas? No, yo vendía, hace poco vi uno, no, una señora, yo vendía calzado, no sé qué, ta tal. Oiga, sí, está bien que esa persona, de pronto se haya animado a hacer algo diferente, pero... Por lo mismo que de pronto no tiene una educación suficiente, o de pronto no ha pedido una asesoría profesional para ese tipo de inversiones, lo que hace es que se convierte fácilmente en un promotor y con la misma parla, el mismo argumento que recibió, va y mete un poco no de gente, empezando por la familia. Sí, sí. y no solo eso, Entonces, Juan, sino también el hecho de tener un poquito de sentido común. A, a, a, hay un dicho muy popular que dice que el sentido común a veces no es tan común, entonces ¿qué es lo que pasa? aunque su sentido común le diga, esto parece estafa, esto parece como que por aquí no es, si tú ves sí. resultados de otras personas y ves que hay gente que se está forrando de dinero, tú omites todo lo que tu cerebro te dice y no, vamos a convertirnos en un networker de Omega Pro, a ganar dinero como lo están haciendo todos Cosa que ese dinero es de personas que están siendo afectadas o van a ser afectadas en el momento de que cierre Omega Megapro. ¿Por qué? Porque muchos no van a poder recuperar su inversión inicial, ni siquiera. Otros tantos sí la recuperan, pero es porque empezaron cuando este Ponzi comenzó. En todos los Ponzi, Emanuel, eh, en todos los Ponzi hay gente que gana plata. Claro. Aquí en DMG, en DMG, en el año 2006, 2007, 2008... Existían personas que llegaron a vender sus casas y regalaron a recibir el doble de lo que invirtieron, como lo prometían. Pero, pues asimismo personas que invirtieron al final y perdieron su casa. Entonces, siempre eh, siempre hay personas que ganan. Si tú te dejas llevar por los más antiguos que han ganado dinero, una Angie Amaya o estos otros señores que mostraron, ellos son de los pioneros o de los primeros que empezaron a divulgar el negocio. Que a propósito, ahora cuando los multan dicen, no, nosotros no somos lo más cobarde, ¿no? O sea, lo menos frentero y lo más cobarde que pueden hacer es, no, nosotros no, somos desmotivadores. Ejemplos Correcto. de vida. Pero ya se han expuesto videos donde sale hasta como a Carlos Reynoso entregándole un Ferrari. Bueno, entonces, generalidades, personas que seguramente no tienen una educación financiera, ¿cierto? O una educación... Eh, profesional, que les permita como ser más analíticos para tomar este tipo de decisiones. ¿Qué perfil buscan para que hagan parte de su negocio? Personas fácilmente eh, influenciables, pero que a su vez sean canales para influenciar a otro, que tengan liderazgo. Entonces, ¿quién buscan, Estoy buscando personas para hacer un equipo. Eso es lo que uno encuentra en Facebook o cuando uno lo invitan a este tipo de charlas. Venga, vamos a hacer es un equipo ganador. El equipo ganador es que usted entra, pero necesito que traiga gente. Entonces lo van a le van a buscar a usted, pero lo van a buscar a usted viéndolo ya detrás suyo, que usted tiene que traer cierta cantidad de personas. Están, no están viendo en usted una sola persona, están viendo que detrás suyo pueden venir 100. Entonces dicen, este, este es buen líder, este tiene buena parla, este es buen charlatán, invitémoslo, que este seguro nos trae otros 30, otros 40, De hecho, De hecho, el... no sé si has escuchado de mi amigo del alma, eh, el ingeniero Javier Madrigal, que ya le he dedicado varios videos, yo este, denunciando muchas de sus actitudes, él es de aquí de Costa Rica, y él eh, es una persona que está metiendo personas eh, a diferentes plataformas, entonces como él es un youtuber medianamente exitoso muchas plataformas cuando inician, lo buscan a él, para que él eh, meta todas la las personas que están debajo de él Y eh, esto es algo que eh, se vio con Home CNL Y que hace tres meses empezó, más o menos Y ahora cayó Entonces todas estas personas que siguen a estos networkers Que son supuestamente, eh, que saben mucho de dónde meter el dinero y dónde no meterlo Pues lo que están haciendo es básicamente Pagándoles un salario a estas personas que lo que se dedican es a meter personas. Exacto. Otra cosa importante, aquí pues ya que nos, pues se nos va acabando el tiempo, es buscan personas que tengan reconocimiento social, reconocimiento público para invitarlos a que promocionen el negocio sin ellos ser un conocedores del negocio. Un ejemplo, Ronaldinho. Pío, la... Ya lo habíamos hablado. Ronaldinho es un crack con el balón. si él, se hace, O sea, ir a jugar con Ronaldinho. Seguro vamos a quedar en ridículo porque él es el crack. Es uno de los mejores jugadores que ha tenido el mundo, sin duda. Y lo invitamos a que haga promoción de Omega Pro. Venga, él es jugador de fútbol. Él no es ni profesional financiero, ni tiene maestrías en finanzas, ni es, no creo que, creo y seguramente que, que Ronaldinho no tendrá ni siquiera una carrera profesional que no sea algo relacionado con el deporte. Entonces, cuando buscan este tipo de personas. Venga, usted le da confianza porque son figuras públicas Pero no significa que sean expertos en inversiones Aquí en Colombia, y lo hago público en este video Por ejemplo Andrés Sandoval, un actor que yo lo admiro A mí me encantan muchas eh, novelas, series en las que ha estado Me parece un actor muy muy bueno Y eh, hablar de que Omega Pro y que esto Pero es que él está ahí, pero es que no significa nada Ahora. O sea, no bueno, significa que, que eh... sea una figura pública sea confiable el negocio la última, la, la última persona así relevante que vi que metieron es el señor Eric Ward que yo le aseguro que prácticamente antes de entrar a Omega Pro nadie conocía a este señor este señor tiene charlas TED, es un motivador es uno de los mayores speakers de Estados Unidos y este, este señor es una persona que ha estado en diferentes estafas Ponzi dando charlas no es exclusivo de omega pro y él lo deja muy claro como él ya tiene callo él sabe que él está ahí solo para dar charlas en omega pro él deja claro y dice que él está en omega pro solamente como eh, como speaker como persona que da charlas entonces nos deja entrever que él no es inversor porque mucha gente se confunde, piensan que porque una persona, Ronaldinho, el pibe rama salen con camisas de Omega Pro, ellos dicen, bueno, si esta persona está invirtiendo en Omega Pro, yo también. Pero tampoco es, es así, ahí. porque ellos simplemente se están recibiendo un pago por promocionar un evento, por promocionar la marca. No es que realmente estén eh, invirtiendo en la plataforma. Y pongámoslo así de sencillo. Si yo hago un negocio de estos, digo, voy a invitar a, al pibe, voy a invitar a Ronaldinho, lo que estoy pensando es, ok, esta inversión que voy a hacer, ¿cuánto nos representa o cómo nos va a retribuir en que crezca el negocio? Entonces ellos lo ven, es así, ellos lo piensan, es así. Invitemos una figura pública para que eso haga que tengamos nuevos inversionistas. Punto. ¿Vale? Otra generalidad de estas personas es eso, la invitación de más charlas motivacionales y colocarte en contra de muchas cosas que llaman el sistema tradicional, que es educar ir a la universidad, trabajar en una empresa legal, ¿sí? En una empresa donde tengas que cumplir un horario, unas metas, etcétera. Para ellos ellos te venden la idea que eso es malo, que eso es malo. Fíjate que el mismo tiempo que toma ir y prepararse en una carrera profesional que al final del camino lo único que te garantiza es tener los conocimientos y la capacidad para ir a buscar un trabajo. Es el mismo tiempo que toma aquí aprender, hacer, pero llegar a un nivel donde el resultado no es de que tú ahora ya puedes ir a buscar un trabajo, sino el resultado es de que tú ahora ya tienes tu libertad, tu libertad financiera. Entonces, lo otro es que muchas solo te dejan ver como los beneficios supuestamente trabajar con ellos. Pero venga, alguno que me diga qué es lo malo, ¿cierto? De un trabajo tradicional cuando tengas un buen salario. Si el salario es bueno, ¿qué es lo malo? Que recibas también una prima unas cesantías, unas bonificaciones, vacaciones, subsidios, etcétera, o sea, las cosas que nos ofrece un trabajo tradicional, porque ¿por le ves lo malo, que estás cotizando tu salud, tu pensión. No Y es que vamos no es a tan ver, malo. el dinero fácil no existe y si existe es porque es algo ilegal. Igual sucede ...con eh, narcotráfico, con delincuentes... ...todas estas personas ven dinero fácil... ...pero están haciendo algo que es ilegal... ...no ilegal como dice el señor Juan Carlos Reynoso... ...sino ilegal... ...ilegal, entonces... ...este tipo de líderes... ...son muy buenos, tienen muy buenas parlas... ...y se te meten, volvemos lo repetimos... ...emociones y religión... ...con tus creencias... ...cuando uno escucha las charlas... Y él invita a las personas que son sus nuevos líderes. dice de Ellos generalmente dicen... Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Dios esto, Dios lo otro. Si tú también le estás pidiendo una oportunidad a Dios... Este es el momento. Aprovecha, no sé qué. Que a mí eso me parece Venga, lo, el, lo más sucio. Lo más bajo que pueden hacer. Lo más bajo. Meter a Dios en un negocio... De verdad... De, de este tipo. Donde algo ilegal y decir que Dios es el que... Yo no creo que Dios le guste y esté de acuerdo que te metas en cosas ilegales Ajá. de que te metas en problemas o que vayas a tener a pro problemas con personas que invites y que seguramente y siempre es así en todos los ponzi los últimos que entran salen perjudiciados y ellos a quien primero le reclaman es al que los invitó pues, ¿sí? entonces religión siempre te van a meter siempre Juan, te van a meter, algo que queríamos a, eh, tocar en este video ...que nos queda poco uh -huh. tiempo... Eh, ...es... Lo, de, ...lo del interés compuesto... ...que sí, creo que no lo listo. tocamos... ...entonces... ...si pudieras explicarnos... ...lo más rápido posible para que aprovechar el tiempo... ...cómo es que realmente funciona... ...el interés compuesto y por qué... ...la idea del interés compuesto... ...no es compatible... ...con... Eh, ...con lo que ofrece Omega Pro... Eh, ...mientras tú buscas ahí una información... Quiero contarles a la gente algo que vamos a ver. Esta es información que yo no he verificado eh, bien, pero eh, ustedes, la gente que está dentro de Omega Pro ve a Juan Carlos Reynoso como un experto porque fue una persona que trabajó en un banco. Muchos dicen que este señor fue gerente del barco Wells Fargo, cosa que no es así. Este señor fue un eh, especialista en relaciones en Wells Fargo. Y lo dice su página de, eh, de LinkedIn. Esto, este, ¿Este empleo a qué se dedica? Bueno, pues básicamente es un, una persona que eh, recibe las consultas de las personas. Pero no es un, un experto. No. Para que ustedes sea, se hagan una, una idea... Es como una persona de call center que recibe eh, las llamadas y de ahí lo, lo publica, lo remite a, a un especialista del tema. Entonces no es que realmente haya, haya sido un experto en un banco, ni, ni mucho menos un gerente. Listo, dale, Manuel. Entonces vamos a mirar lo de la tasa. Antes de continuar, quiero hacer una claridad eh, de, de las generalidades que estamos hablando de estas personas. Cuando esto empiece a caer le van a echar la culpa a todo el mundo, a los eh, metidos, lambones que hicieron videos como Emanuel y, y como, como yo, que nos unimos a hacer estos videos, nos van a echar la culpa de que por nuestra culpa, que por los bancos, que el sistema financiero es un envidioso, que los grandes que dominan la economía en, se pusieron envidiosos de nosotros y por eso se acabó la empresa, le van a echar la culpa a todo el mundo. ¿Se acordarán de mí? Lo hizo el señor torto Dijo que todo fue un ataque simultáneo porque él era, mejor dicho, eh, eh, la bendición mejor para, para cualquier persona que se hubiera metido. Fue lo mejor <risas> que le puede haber pasado. Y le dio envidia a los demás. Ver cómo ganaban, ver que les iba súper bien, tal cual va a pasar. Eso siempre pasa con los Ponzi. Siempre le echan la culpa a otros agentes a externos que no tienen ni siquiera nada que ver por, por su finalmente esto tiene que caer no hay de otro claro listo entonces partamos de una base mientras aquí ya les comparto es si ustedes les ofrecen el 300% que les dicen es el 200 de ganancias más su rentabilidad no es el 300 sería el 200 es decir si invierto 100 y me dicen que al final del plazo me van a devolver 300 pues realmente me están devolviendo es 200 de ganancia correcto entonces, eso sería un 200% nominal o interés simple. El interés simple es, multiplico la inversión inicial por la rentabilidad. Entonces, sin, sencillo, si invertí 100, 100 por 200%, ¿cuánto da? 200. Es un interés los... que se hace una sola vez durante el periodo establecido. Una sola vez durante el periodo establecido. Eh, y el interés efectivo o bueno, compuesto es capitalización cierto capitalización entonces sobre los intereses recogidos vuelvo y hago una reinversión listo Esta, este que tengo aquí básicamente es un simulador en el cual podemos ver que la tasa siempre se coloca efectiva o compuesta uh -huh. en este caso para acercarnos o asemejarnos a ese 200% simple, ellos ofrecen un interés simple, simple, Correcto. del 200, si lo llevamos a una, un interés compuesto sería más o menos el 131%. Y te comento algo acá, a mí me invitaron a las charlas y dije con dos preguntas, desbarato a estos chicos que son muy inexpertos en el tema, la tasa eh, por medio de la cual se representa el interés, es interés simple o compuesto, que el interés simple sería nominal y el interés compuesto sería efectivo. Así, así se expresa. Correcto. Interés simple es nominal, interés compuesto es efectivo. Cuando el chico me ofrece la rentabilidad, yo aprovecho y le hago una pregunta. Y le digo, ven, esa rentabilidad que me estás ofreciendo, que está muy buena, me dices que es por el interés compuesto. Y sí. Ok, pero entonces, ¿ese 200 es efectivo o nominal? Y ahí ya no. en, le entró en cortocircuito. <risas> ya ahí la cabeza le hizo cortocircuito, no te entiendo, y estaba presentando con una chica. Lástima que no grabé para haberlo mostrado <risas> en este video. No te entiendo la pregunta, Juan. Sí, me estás hablando de interés compuesto, por que por eso voy a tener un 200% de rentabilidad, pero ese 200 es efectivo o nominal. No Juan, perdóname, pero no te entiendo otra vez. Y, entró una persona, que era como el líder de ellos, y dijo, Juan, muy sencillo, si usted invierte 100, gana 200. Sí, le, le podemos, le, le respondimos su pregunta con eso. Ok, vale, gracias. No, y, y si sigues preguntando, se enojan. <risas> se enojan, sí, se van mm. molestando. Eh, entonces, muy chistoso me parece... Que nos inviten a un negocio de interés compuesto y nos ofrezcan tasa nominal o interés simple. Correcto. <ríe> sí, entonces eso, eso me parece muy gracioso. Entonces aquí les dejamos un ejemplo. No es que sea. Aquí, aquí quiero mostrar algo y es: miren, ni siquiera, ni siquiera llevándolo a interés compuesto, duplica el interés simple. ¿A qué voy con esto? Nos dicen: mire, es que en interés simple. Si usted invierta 16 meses, yo le podría pagar por ahí el 50% de interés. Pero como es compuesto, le puedo dar el 200%. ¿Cierto? Correcto. Pero yo lo llevo, a como ellos lo ofrecen, es que es muy ridículo, lo ofrecen como interés simple. Cuando lo hago la conversión a interés compuesto, ¿qué quiere decir el interés compuesto? Si yo ofrezco el 131%, en interés simple, ¿cierto? Y lo que ofrezco en interés compuesto, obviamente que el compuesto me da más. Mira, los rendimientos acá, por eso coloqué este cuadrito. Si yo invierto 200 en interés simple, ¿cuánto sería el 200%? Serían 400 Correcto. de rendimientos. Uh -huh. Ahí vamos bien. Si sabemos matemática básica, 2 por 2, 4. El 200% serían 400 millones correcto, pero en interés compuesto con el 131% de rentabilidad, alcanzo los mismos 400, en ¿cierto? menos tiempo en, en, en, en, en menos porcentaje en menos porcentaje, en menos, correcto en menos porcentaje, cierto uh -huh. entonces, siempre el interés simple, se tiene que expresar un poco más alto para alcanzar a dar los mismos rendimientos que al compuesto, porque el compuesto tiene que realmente se reinvierte pero no es la fórmula mágica, o sea, también te están ofreciendo que por ser compuesto el 131% de rentabilidad, ojalá, espero algunos alcancen a interpretar esto, no es que quiera decir que, no, mira, como es compuesto, realmente eso es un 20% compuesto y se convierte en un 200% simple, no, no, no, miren, es más del 131% para que se convierta en un 200% de tasa simple. 131% también es una locura. Claro. Y no es que sí, el interés compuesto locura. no funcione. Sí funciona, pero no es a como ellos lo pintan. Exacto. Sí funciona. O sea, lo que les quiero mostrar aquí es... El interés compuesto da más. Uy, claro que sí. Y entre más tiempo lo dejes... Mira. a ah, otra cosa. Los días. Porque no falta el que comente el video y diga... Es que es a 16 meses. 16 por 30, 480... Aquí puse los días, mira, 480. Si lo modifico a 365, vemos que cambia. ¿cierto? Correcto. Lo vamos a hacer a los 16 meses que ellos ofrecen. Tendría que ofrecer un 131% en interés compuesto para llegar a dar ese 200 de interés simple. Espero ojalá me haya hecho entender acá. Entonces... No se dejen meter ese argumento barato, porque miren, en interés compuesto igual tendrían que ofrecer una cantidad muy alta, demasiado, exagerada, más del 100%. Entonces, espero haber aclarado un poquito esto del interés compuesto y el interés simple. Y ya para terminar, entonces, habíamos quedado en que íbamos a hablar de las conductas delictivas que tiene ese tipo de negocio. Entonces, primero, captación ilegal de dinero, concierto para delinquir. Y estafa. Esos, con esos tres ya estamos mortal. ¿Sí? Entonces se los recuerdo. Captación ilegal de dinero. Concierto para delinquir y estafa. De pronto se me escapa oh, algún otro o algunos otros. Pero con esos tres ya están metido en un problema grave. Claro. Y creo que eso quería compartirles hoy. No sé Manuel, si sea algo más, alguna pregunta que tengas. No, solamente reiterando esto... Lo del interés compuesto... Eh, hace rato... Eh, la gente que está viendo el video... Puede ver... No es por falta de respeto... Porque sí le estoy prestando atención a, a, a Juan... Hace rato estoy buscando un video... En YouTube... Uh -huh. En el que una persona... Eh, nos... No, a, asemejando lo, la, el interés compuesto que tiene Omega Pro... Hace una, una fórmula... En donde... Básicamente lo que nos dice es que si Juan Carlos Reynoso o un inversor X invierte un millón de dólares en Omega Pro utilizando el interés compuesto en cuatro años, prácticamente ya tendría más dinero que Elon Musk, la persona que tiene más dinero del mundo. Entonces ese era el video que andaba buscando, lástima que no lo encontré. Pero. Su, sí, supo, con el, o sea, con el supuesto. Con el que ellos utilizan, el, que supuestamente funciona así. Exacto, o sea, exacto, tal cual. O sea, con un millón de dólares, mejor dicho, no, es que como vas a entrar a la fórmula del interés compuesto, ese millón se va uh -huh. a multiplicar. Esta, esta, pero, esta persona uh -huh. lo hacía también eh, con una cantidad mínima de referidos, entonces dan, eh, con los bonos que metían. O sea, básicamente un networker que ingrese con un millón de dólares en cuestión de cinco o seis años, ya llega a tener un, una cantidad de dinero, pues, altísima, ¿verdad? Cosa claro. que, como ustedes muy, pueden muy ver, alto. Angie Amaya sí. sigue esos pasos. Por eso es que eh, ustedes la ven en Dubai la ven con Ferrari, la ven con un montón de, de dinero, sí. que obviamente Uy. nunca va a llegar a tener el, el, el dinero que tiene Elon Musk, pero... Como esto no es real, como esto que es ficticio. Sí se gana dinero, pero no eh, de la manera que ellos lo ofrecen. Porque siempre hay tope, siempre hay un techo. ¿Cuál es el techo? Que lo del binario, que lo de la pierna izquierda, que lo de la pierna derecha. Entonces, esto no funciona a como ellos lo, lo están planteando. A, a, voy a hacer un ejercicio muy sencillo acá, para que se den cuenta por qué ella gana tanto. ¿Sí? Aquí está ella. Aquí probamos a ella. Y aquí coloquemos a unos, no sé, unas 1500 personas uh -huh. que entraron a través de ella. Ella entró, invitó a 10, 20, 30 y hoy día toda su red cuenta a 1500 personas. Con un promedio, pongámosles un promedio de eh, 2 millones de pesos por persona, ¿listo? Correcto. Entonces es igual a los 2 millones... por esas 1500 personas que entraron cuánto nos da esto en pesos señores en pesos cuánto nos da nos da que ingresaron 3 mil millones de pesos tres mil millones de pesos con 1500 personas en un promedio de 2 millones oigan señores los estoy lo estoy haciendo pequeñito señores lo estoy haciendo pequeñito 2 millones, sabiendo que hay gente que invierte, que invierte 10, 15, 20, solo con 2 millones, si de estos 3 mil millones que generó esa red, colocamos que a la señora Angie, le corresponda que el 20%, cuánto nos da eso? mil millones ah, de pesos colombianos son 681.000. millones. voy a mil. colocar acá para que se den cuenta que por el 20, ¿cierto? Hagamos uh -huh. la fórmula larga. 600 millones de pesos, señores. Solamente con 1.500 personas y que allá le den solo el 20. Sabiendo que puede ser que la bonificación, que no sé qué, que el premio cuando... Cuando escala de un nivel a otro, entonces tiene otra bonificación. No, pongamos que le dieron el 20% y ya. No más. Son 600 millones de pesos para ellos. Que ellos se queden con un 50%. ¿Cierto? Y el otro 30% en qué lo usan. Pues en ir pagándole a las personas más antiguas. Dejan un 30% o algo, un 20% para ir pagándole los más antiguos para que ellos digan, oiga, a mí sí me pagaron. ¿Sí? Y hacer que en lo posible. Los primeros siempre que dice que sí si le pagaron, ellos vuelven y meten la plata porque la avaricia les puede más. Entonces, vuelven y reinvierten, ellos vuelven y recuperan plata, ¿cierto? Y dejan siempre. Ellos tienen planeado cuánto dejan de remanente de ese 100% que entró para poder pagarle a algunas personas para que el negocio dure más tiempo. Pero el negocio no es sostenible, jamás. porque Tienen que pagarle a esta señora porque es la cabeza de esa, de esa red. Pero... Tienen que pagarle a toda la estructura, entonces el que invitó y entonces ese invitó a otros, a ese hay que pagarle. Y como ese invitó a otros, ahí ese también hay que pagarle. Y es que el Mal problema es que mientras más personas tenga esta red, más personas necesita que ingresen para poder pagarle a los anteriores. Entonces, si ahorita hay 100 personas, el próximo mes se ocupan otros 100 para pagarle a los 100 anteriores. Si, si, si el otro mes ya hay 200, ocupamos 400 se va multiplicando la cantidad de personas que se necesita para a los que están arriba de la pirámide, en el momento que empiecen a entrar menos personas ahí es donde empiezan los problemas de pagos ahí es donde empiezan y siempre este negocio se cae precisamente porque ya no hay más personas o más personas vieron los videos de nosotros y se abstuvieron de entrar, <ríe> ojalá sea así y el Ojalá. más rápido es la caída más rápido es la caída, ya cuando mu estas empresas hacen muchos negocios eh, perdón, muchos eventos muchos eventos es para traer nuevos negocios eso es fijo, que no, que es que la convención, que el evento, de no sé dónde de no sé qué, es para traer nuevos negocios y segundo eh, digamos que cuando la ya ha crecido o tiene un boom o ya o ya tiene un gran reconocimiento señores, es porque ya está cerca y ya llegó, a su, sí, lo que dice, ya llegó a su punto máximo de, de, de inflexión. Si lo viéramos en una gráfica, la gráfica tendría que ir para sostenerse durante todos estos años. Siempre hacia arriba, siempre hacia arriba, siempre hacia arriba. Pero toda gráfica tiene un punto máximo. Ese punto máximo puede que ya estemos en ese momento y de ahí empieza la caída. Y una, un esquema Ponzi no soporta eh, una caída porque, por lo que les estábamos explicando, siempre se necesita que esté ingresando gente para que se mantenga. En el momento que deja de ingresar gente, esa caída ya es inminente. Ya, exacto. O sea, todo negocio, obviamente necesita clientes. Todo negocio. Correcto. Todo negocio. Exacto. Pero es que aquí no hay un producto de valor porque no existe. No es lo mismo que si yo vendo, eh, eh, no sé, almuerzos, si vendo empanadas, si, si vendo ropa... Siempre necesito clientes. Sí, Siempre les estoy en un negocio tradicional. Si el mes pasado vendiste 500 mil colones y este mes vendiste 100 mil colones, el negocio no se cierra. Simplemente tuvieron menos ganancias. Seguimos eh, sí. haciendo marketing o promocionando nuestro negocio. Y van a, veces de, van a haber meses de subida, van a haber meses de bajada. Y eso no Al impide cual. que el negocio siga. En un Ponzi sí impide que siga. Exacto, exacto, porque para sostener una persona Necesita mínimo que entren dos Correcto. Entonces, eh, siempre va a haber un momento en el que ya El volumen de captación que necesitan ya es muy absurdo Y va a llegar un punto en el que no Y acorda acuérdense de nuestras palabras Le van a echar la culpa a la plataforma nos A hackearon. nosotros, nos hackearon Hay hackers, sí, hay hackers Nos robaron las cuentas esa es la, la vieja confiable de todos los fondos. Y nos saquearon, nos robaron la cuenta. O sea, siempre dicen lo mismo. El gobierno, los gobiernos, eh, los ataques sistémicos de los que hablaba José y Torto, que de los poderosos, de los capitalistas. O sea, siempre van a echar la culpa a otros. Entonces, gente, esperamos que este video. Y te agradezco, Emanuel, por la invitación. Porque. No, creo muchísimas que lo que gracias. Muchísimas gracias labor. a ti, porque. La verdad, eh, gente que tenga la disposición que tienes tú para hablar de esos temas, porque mucha gente sabe, mucha gente tiene el conocimiento, pero la disposición es otra cosa y tú estás siempre abierto, siempre estás anuente a hablar de esos temas y eso yo lo felicito y de verdad agradezco que, que, que tu personalidad sea así, que quieras ayudar, porque muchas personas, como tú lo dices, eh, nos ve a nosotros como los malos, nos ve a nosotros como los atacantes, como que somos los malos del cuento. Pero cuando caiga, muchas de estas personas van a llegar más bien a estos videos a buscar soluciones. Pero probablemente ya va a ser demasiado tarde. Exacto. ¿verdad? Los dejamos a criterio de la gente. Esperamos que a muchos les sirva la información y digan, oiga, me, me abstengo... De, de este tipo de negocios, o inviertan en lugares regulados, es que es más, yo ni siquiera menciono dónde trabajo, porque no los estoy invitando a que inviertan donde yo trabajo, los estoy invitando a que inviertan en negocios que les dé tranquilidad, que les den confianza, que estén regulados, que tengan atención física al público, ¿sí? que tengan un lugar donde ustedes puedan ir a firmar sus documentos, que les entreguen realmente copia de sus documentos, que tengan derecho a acceso a sus fichas técnicas, a las transacciones, a un extracto, etcétera. Entonces eh, vuelvo y aclaro una cosa ya para terminar. Recuerda, un broker te invita a que tú entres y hagas las transacciones de compra y venta. No son un broker. Una administradora, tú le entregas el dinero y ellos hacen esa gestión por ti. Listo. Entonces ten muy en cuenta eso. No son un broker. No son un broker son una administradora que tengan que utilizar brokers claro como todas las administradoras tienen que tener brokers porque si no te hacen las transacciones correcto cierto no son un broker son una administradora porque tú les estás entregando el dinero pero tú no entras a transar tú no estás entrando a hacer las transacciones entonces mi gente sean más eh, un poco más desconfiados realmente los invito sean más desconfiados en este tipo de cosas y, y nada bendiciones no se dejen meter carreta, echen para adelante, trabajar, estudiar, sí se pueden lograr cosas cuando uno se prepara, cuando uno se esfuerza. Muchísimas gracias Juan, de verdad. Eh, recuerden que eh, en, en el video pasado no hubieron tantas consultas, porque prácticamente las personas que llegaron fueron a, a, a decir cosas contrarias, pero si ustedes tienen, porque son personas de Omega Pro, pero si ustedes tienen una consulta real háganlo en los comentarios y lo vamos a consultar con Juan David, nuestro asesor de confianza ya del canal. <ríe> pues eso muchachos, nos vemos hasta la próxima, que les vaya muy bien y eh, muchísimas gracias de nuevo. Chao. Dale, chao, chao.